Ya podemos unirlas. Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a hacer unas velitas de inmersión que acabarán unidas. Esto es lo que vamos a utilizar, cera o parafina, mecha, dos, dos tuerquitas, el colorante serán crayolas y después tijeras y cuchillo. Bien, empezamos echando la cera o parafina en nuestros recipientes, vamos a utilizar dos. La cera la podéis encontrar o en escamas, en perlas o en, en bloques. Podéis conseguir lo que es la cera o parafina en ferreterías, eh, alguna tienda de manualidades, en cererías, por supuesto, también eh, donde se vende material apícola y, y también podríais encontrarlas eh, fácilmente por internet en multitud de de tiendas online Como colorante, esta vez vamos a volver a utilizar las crayolas O ceras que, con las que dibujan los niños pequeños en el cole También podrías utilizar anilinas eh, Ya es más difícil su encontrarlas pero bueno las hay Son anilinas especiales para ceras la mecha, que es 100% algodón, trenzado, especialmente para velas. Podéis encontrarlo pues, en ferreterías, alguna tienda de manualidades, cererías, si os queda en vuestra ciudad alguna cerería. Y, y por supuesto, a través de internet. Y bueno, estos son lo, los materiales básico, básicos que vamos a utilizar, aparte de, de agua, para sumergir las velas. Voy a hacer una mezcla de colores porque busco un, un color violeta particular. Para el blanco solo la crayola en blanco, mitad nos llega. Y para las otras, para el otro color he utilizado varios. Primero se remueve el blanco si vas a utilizar el mismo palo para otro color. La máquina que estoy utilizando, la olla, está al baño María, lo que son los recipientes debajo tiene una resistencia eh, en caso de no tener una máquina como esta, una olla de este tipo podéis utilizar como hice en el tercer vídeo que que publiqué de velas de inmersión tradicional pues eh, utilizar una vieja freidora que no utilicéis le añadís el agua en vez de la cera y los recipientes dentro para controlar la temperatura y si no pues una cocinilla y una olla normal y dos recipientes altos ir vigilando la temperatura con un termómetro bien vamos a preparar la mecha vamos a cortarla bastante larga pues son dos velas de inmersión y voy a aprovechar ya a cortar un trozo para las dos. Siempre recordar, tomar la medida del recipiente que vais a utilizar. Ahora en cada extremo le ato la tuerca. La tuerca es para hacer de contrapeso, para que nos pese y se sumerja bien la mecha y no quede flotando. Al otro extremo otra vez la tuerca. Ahora miramos la mitad de la mecha y cortamos y le hacemos un nudito para ponerlo en el gancho para trabajar más fácilmente a la hora de sumergir las, las mechas. Aquí tendríamos nuestras dos mechas, ya están colgadas. Y encima de sus respectivos recipientes. Esto no es importante, pero bueno, a mí me es más cómodo. Antes de sumergirlas, remover bien la cera. Voy a comprobar la temperatura, que sea la correcta. En torno a los 64-63 grados estaría bien. Si trabajarais unos lados menos, también se podría, ¿eh? Más temperatura no, porque se escurriría la cera. No quedaría bien enganchada en la mecha. Y ahora, a la vez, sumerjo las dos mechas para que lleven la misma cantidad de cera cada una ahora en el agua y otra vez en la acera, y así, así sucesivamente bien ahora que ya ha cogido un poquito de grosor le quitamos la lo que es la tuerca, cortando simplemente con la tijera y ahora seguir sumergiendo. Este proceso lo paso a cámara rápida, pues lleva mucho más tiempo el que vaya enfriando eh, despacio la acera. Bueno, eh, no lo he dicho aún, pero si te están gustando mis tutoriales, ya sabes, suscríbete y, y darle al like para los algoritmos. Y bueno, eh, por supuesto, seguiré subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda sobre el vídeo o sobre algún otro vídeo, eh, no dudéis en preguntármelo en comentarios. Aquí le quito un poco de, de cera de la que de arrebaba que va quedando goteando abajo. Y así aprovechamos también esa cera. La desperdiciamos. Ya, ya veis que va engordando poco a poco las, las velas. cada cierto tiempo recordar quitar la rebaba de abajo En este momento las, las velas están bastante maleables para poder trabajar con ellas, están blanditas, ya veis que se doblan bien. Ya podemos unirlas, vamos simplemente retorcerlas sobre, una sobre la otra, ya veis que es muy, muy fácil, están muy, muy blanditas. sumergimos un poco para que enfríen un poquito no del todo y ahora vamos a ponerle unos adornos con esta hortensia seca voy a coger unas ramitas y se las iré poniendo Bueno y recuerda suscríbete y darle al like si, si queréis para los algoritmos, activar la campanita para recibir nuevos, nuevos vídeos que subiré y espero que os esté gustando el tutorial, el resultado de este tutorial. Lo mismo que hemos hecho esta vela en blanco y violeta la podéis hacer en otros colores al final, eh, veréis que también tengo una en blanco y rojo. Pero me apetecía más hacerla en violeta esta vez. Y bueno, la decoráis a vuestro gusto. Si no queréis ponerles las flores ahora, no se las ponéis. Eso ya sabéis, siempre a gusto de, de cada uno. A mí me gustó la idea de ponérselas. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y bueno, nos queda por cortar la mecha a nuestra vela. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Y espero que os haya gustado el vídeo. Aquí está el resultado. Y repito, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Aquí tenéis el otro ejemplo.